¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Los relojes Citizen son uno de los relojes más clásicos que cualquiera puede tener. Marca que ha estado fabricando relojes durante más de 100 años en la industria. Sus valores de mejorar vidas y completar objetivos los han convertido en una de las marcas más buscadas. En 2015 fueron galardonados con oro en LIA por sus diseños. Por ello, hoy te traemos los mejores y más lujosos relojes que CITIZEN haya fabricado Primero, el ECO DRIVE PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH El ECO DRIVE PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH tiene una correa de cuero que sostiene una de las esferas de reloj más hermosas que conoce el hombre También hay una versión de cocodrilo en relieve que es extremadamente cómoda de llevar Puedes ver cada detalle del reloj a medida que el amanecimiento de los minutos pasa cada segundo el calendario perpetuo está integrado en la ventana de fecha que está justo al lado de sus tres subdiales de cronógrafo que contrastan. La caja de acero inoxidable está cepillada para dejar un acabado brillante y miso. El segundo es el Eco Drive Titanium Perpetual Chrono A-T. Hay más especificaciones en este reloj de las que pueden alardear los relojes normales. El reloj. Codrive Titanium Perpetual Chrono AT viene en 42mm y tiene una correa de titanio plateado que se conecta a una esfera de reloj con relieve taquimétrico. El calendario perpetuo funciona con la radio incorporada que mide el tiempo con una excelente precisión, lo que hace que este reloj sea excelente es que tiene un aviso para cuando la batería se agota para que puedas recargarla, tiene una pantalla de cristal que evita que se raye. El EcoDrive de ProMaster Professional Diver Es casi como la versión antigua del ProMaster Diver, pero mucho mejor Esta versión es a prueba de agua hasta 984 pies Y puede resistir a otros relojes deportivos a prueba de agua El EcoDrive le permite recargar el reloj a luz solar Y elimina la necesidad de tener que cargar o reemplazar las baterías Tiene una correa de cuero negro que se conecta a la base de acero inoxidable las manecillas del dial iluminan los marcadores de hora para que pueda leer mejor la hora. Estilócrata, ¿quieres saber cuáles son los mejores y más lujosos relojes Citizen? Entonces suscríbete y activa la campanita para más videos de relojes y de las mejores marcas. Continuamos. El Corso Eco Drive Acero Inoxidable. Esta lista no está completa si no incluimos el Corso Eco Drive de Acero Inoxidable. Es un reloj chapado en oro que parece mucho más caro de lo que realmente vale. El dial es de color como el champán y aparece en la muñeca como un corcho en una botella de champán. La pantalla es resistente a los arañazos y tiene un cierre de seguridad con solo tocar un botón. Termina con el hecho de que puedes llevar este reloj a 330 pies de agua. Este reloj es muy difícil de superar. El EcoDrive Nighthawk Acero Inoxidable El Nighthawk es un reloj único que tiene un diseño audaz y estético que se destaca es completamente negro con un sistema de movimiento de cuarzo japonés un cronógrafo completamente funcional y un sistema EcoDrive que recibe servicio de luz y nunca necesitará una batería es realmente un reloj de todos los géneros ya que tiene versatilidad puede usarse en muchas circunstancias en cuanto a su funcionalidad, este Citizen es un reloj confiable que obviamente se construyó teniendo en cuenta la eficiencia y la durabilidad. Tiene una forma de acero inoxidable, chapado en iones, lo que garantiza que sobrevivirá prácticamente a todo lo que le arrojes. Los relojes Citizen han sido una forma de reflejar el estilo del verdadero hombre profesional. No importa cuál sea la ocasión, ya sea un negocio informal, o en traje completo y corbata. Estos relojes de Citizen aumentan el atractivo y la clase de la vestimenta que uses. Y estos relojes deben estar en tu pensamiento cuando desees conseguir un ejemplar de esta marca. ¿Qué te parecieron estos relojes, Estilocrata? ¿Merecen estar en la lista de los más lujosos? Si este video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete